seguimos en este Rodando TV en el día de hoy que es viernes 6 de noviembre del año 2020 está con nosotros nuestro querido amigo hermano y compañero Amado José Rosa con quien nosotros vamos a compartir eh, este importantísimo tema que está en la palestra del mundo y son las elecciones de los Estados Unidos de Norteamérica así que vamos a hablar con Amado sobre todo este evento Electoral que se está llevando en los Estados Unidos. Saludos, hermano, y bienvenido. Gracias, Víctor. Muchas gracias por invitarme a tu programa y a ustedes, amigos televidentes que ven este programa diariamente. Gracias por aceptarnos, ¿verdad? Y, y al doctor Sergio Romero que está ahí, sí. Ah, bueno, Sergio, sí está, sí. lo que pasa es que ah, Sergio... Ah, ya me dice, me dice que ya se, se, se fue. lo fue. Sí, se sí. fue, es se de fue. Lo, de los pocos que tiene tú, miedo. Tú sabes que, que te traicionó el subconsciente, dijiste, cuando entraste, rodando TV. Es verdad. <risa> <risa> no, que okay, es la, la, la costumbre. La sí, sí, porque sí. cuando uno tiene, a veces... Tú sabes que a mí me ha pasado que a veces presentando a De Mañana hablo de Matutino 94. Ah, okay. Óyeme. ¿Ese y es, y eso Óyeme. Es, y eso tiene años. Sí, Estamos sí. hablando del año 89, Así que yo comencé es, sí, ese sí, programa sí, por, por la 94. Por la 94. Punto sí, 94.3. Sí, sí, Recuerdo Amado Rosa, el éxito Paula. Ángel Paula, Ángel Paula un, Dionisio Núñez, un, un Carlos Núñez, así un programa. Es, así es. Así es. Amado, la intención de, de. Ah, espérate, que no se nos puede quedar. Emily Pérez. Emily Pérez Era la única sí, dama de, de, de ese programa. De hierro, ¿no? Sí, <risa> así así es. Es, sí Amado, la intención de invitarlo ya hoy viernes, concluyendo la semana y todavía en medio de esta situación eh, de las elecciones de los Estados Unidos de Norteamérica, quisimos invitarlo porque sabemos que usted es un gran conocedor y es un escudiñador de esos temas para, de manera, informar y orientar a la población, porque hay muchas cosas que nosotros no entendemos y quisiéramos pues arrojar luz en ese sentido. Por ejemplo, en Estados Unidos se están llevando a cabo las elecciones, y en un momento, se puede decir, unas elecciones récord de tanta gente, tantos norteamericanos que decidieron votar y ha sido algo histórico, tal vez jamás visto en las elecciones de Estados Unidos, pero hay una situación, y es... Que usted va y vota y en definitiva hay un voto electoral que es lo que tiene ese valor y quisiéramos que estableciéramos la diferencia entre un voto electoral y el voto común y corriente de todos los lo que, los que se llama el voto popular correctamente cuál es la diferencia Marcos? el voto popular es el voto de toda la gente ¿no? Sí. En ahora eso estamos claros ok entonces cada estado cada estado tiene reservado una cantidad X de votos electorales esos votos electorales corresponden a electores particulares. Esa parte yo no sé cómo es el mecanismo de elección de los electores. Pero el que vale en realidad es el voto de los electores al final. Porque fíjate que dicen, tú tienes 270 votos, 270 votaciones para lograr la presidencia de los Estados Unidos. Pero votan millones. Solo por el correo ya han votado 90, 90 millones de personas. Sí. Cuando vino el momento de las elecciones, que fue el día 3, ya habían votado 90 millones. Lo que quiere decir que el voto que tiene realmente peso y valor es el voto de los electores, o sea, el voto que reserva Pero cada ¿cómo estado. ¿Cómo se determina, Amado, ese voto electoral? Es mi pregunta. ¿Cómo se determina? O sea, el voto electoral. Te dije bueno, por poner un ejemplo... Eh, hablamos de California, que es uno uh -huh. de los estados eh, Donde mayor cantidad de personas sí, sí. votan Donde hay mayor cantidad de votos electorales sí. Eso va a depender de la cantidad California de tiene votante, creo que 54 De votantes que haya En esa misma cantidad va a depender el voto electoral ¿no? uh -huh. Si me doy a entender Mira, el, el, el asunto es una proporción De la cantidad de electores y la cantidad de votos electorales Es una proporción entre una cosa y otra Entonces esos electores Aún cuando... La, la parte más difícil de la parte menos entendible que hace el sistema norteamericano de votación un sistema eh, injusto es que si un candidato... ¿Por injusto? Porque si un candidato... Vamos, a, vamos al caso concreto, Trump y Biden. Si Donald Trump está ganando las elecciones y toda la proyección que hay es que él probablemente se alce con la victoria en el estado X, en ese estado pero Biden resulta que obtiene un voto más por encima de Trump, ya ganó el estado y ganó los 54 votos, aunque una gran cantidad de personas haya votado por Donald Trump que diríamos, bueno, pero están en empate prácticamente, ¿por qué darle todos los votos a uno nada más? Pues los votos de Donald Trump se le suman a Biden y eso mismo pasa si, si el tema fuera al revés por eso yo digo que es injusto porque incluso el voto electoral, el voto de elector, aun cuando lo haya hecho por, por uno, si el otro es el que gana ese voto, se suma por el, al que no votó. Por eso que digo que es injusto. Hay un número mágico en términos del, del voto electoral que es 270. En el caso de que eh, Biden no alcance ese, ese número mágico, ¿qué pasa? Bueno, si no alcanza el número mágico, si ninguno de los dos lo alcanza, eh, entonces el, la Cámara de Representantes tiene que tomar la decisión de quién va a ser el presidente. ¿Y cómo, Madre? Eh, bueno, una, una decisión de la Cámara, una sesión de la Cámara, y ahí deciden cuál de los dos va a ser el presidente, tomando en consideración una serie de parámetros que nos deja la historia, el histórico de las elecciones, tú ves, eh, más o menos tratando de buscar un equilibrio. Eh, fíjate, como, por ejemplo, cómo está ese mapa. Si tú dices, bueno, pero en ese mapa lo que se ve es que el rojo está ganando, porque el rojo se ve más que es el otro. Es una caricatura, no, me pasa que es el, el, el mapa del COVID. <risa> Entonces, ¿qué pasa con ese mapa? Bueno, que en lo que, lo que son rojos, en realidad no es que, ni lo que son azules, no es que ha ganado. Es que hay toda una proyección. Dentro de esos, de ese mapa hay estados que ya sí, ya, ya están definitivamente, ganaron a favor de uno o de otro, pero otros están en condiciones de indecisión todavía. Incluso Virginia anunció ayer que no iba a dar el resultado hasta que no llegara el momento de hacerlo de manera oficial. O sea que es una, una, una elección es complicada. ¿tú ves? ¿Cuál es la posibilidad? Ahora mismo lo que se estila, lo que aparenta es que Biden se va a alzar con la victoria. Porque lugares que se tenían eh, eh, como eh, bastiones de Trump no han sido, no han reportado lo que real y efectivamente la campaña de Trump esperaba que reportaran. Y eso hace que probablemente el presidente pierda esos estados y entonces esos votos a favor de él, los votos electorales, no el voto popular, los votos electorales a favor de él, se reviertan a favor de Biden. Amado, eh Mientras nosotros vemos los noticieros internacionales dando informes sobre cómo van las elecciones y vemos cómo pasan cosas, eh, o han pasado cosas en estas elecciones, vemos como esa similitud y ese parecido a las elecciones nuestras, a lo que se da en nuestro país en momento de elecciones. Tan parecido que usted diría, bueno, es que los quienes están asesorando... Eh, a los candidatos en Estados Unidos son los nuestros, son nuestros asesores, a los candidatos dominicanos. Entonces, por ejemplo, eh, si se diera una fricción, entre, bueno, o se ha dado claro, porque ya incluso en un momento eh, Trump eh, dijo o pidió que se detuviera el conteo porque entendía que había fraude. Ha ido sí. una, ya varias veces ante el Consejo, verdad, Superior, eh, diciendo, denunciando que hay fraude en el caso de Trump. En el caso de que se ve una situación difícil en Estados Unidos. Estados Unidos que es la potencia número uno, y no la que media, es la que interviene en los demás países del mundo para ir a decir, bueno, yo entiendo que esto es lo que hay que hacer, esto es todo lo más saludable para ese país. ¿Quién media en medio de una situación de fricciones que se ve en Estados Unidos, por ejemplo, en esta situación? Mira, Estados Unidos es una nación que nunca, a excepción de la guerra de independencia que ganan en 1776, y se crea la primera constitución del que se tiene conocimiento, eh, a partir de ese momento Estados Unidos no ha vuelto a tener una situación en su territorio a excepción del 9-11. O sea, eh, lo que pasó eh, eh, en las Torres Gemelas, ¿no? Pero fuera de ahí, Estados Unidos no ha tenido ningún tipo de crisis. ¿Qué ha provocado eso? Que en Estados Unidos haya un establishment, en Estados Unidos hay cosas establecidas de por sí, sí. Y eso significa que ese establishment donde están grandes, eh, eh, multi, grandes empresas, eh, emporios económicos, grandes organizaciones no gubernamentales que tienen una enorme influencia en, como por ejemplo Greenpeace, por ejemplo, tienen gran influencia en la sociedad norteamericana la misma institución del rifle. O es sea, una solidez institucional. Exactamente, de... pero no solamente institucional desde el punto de vista público, sino también desde el punto de vista de la sociedad. Al final, yo pienso que el establishment, todo ese conglomerado que, man, que trata de mantener los simientes de una sociedad, que en este momento está viendo que hay otra sociedad que le está haciendo mucha presión, como es el caso de China, no va a permitir que una situación de un individuo que es un showman, ¿Tá? déjame decirte que eh, Donald Trump hizo su vida, su, su figura está básicamente relacionado con los medios de comunicación, con la televisión, con los, los reality shows, eso es lo que es él, un, un, un hombre... ¿Y él lo ha llevado? Claro, porque los norteamericanos en un momento dado, producto de una situación muy particular, en el 2016 decidieron elegir a Donald Trump como presidente, que incluso los Simpson habían habían pronosticado en una de sus de su, este, entrega de sus emisiones, en uno de sus capítulos, a Donald Trump como presidente y había sido un desastre. <risa> en lo, en lo, en lo, y lo, posteriormente después, varios años después, resulta que Trump llegó a la presidencia. Creo que... Eh, para una nación tan sobria, una nación tan circunspecta como los Estados Unidos, escuchar a un individuo que se pelea con la prensa, que se pelea con los lo, con lo famosos, que dice que estaría dispuesto a darle una golpeada a Biden, eso ni aquí, aquí usted nunca ha oído a un candidato, a, a Joaquín Balaguer decirlo de vos. Es parte del mundo es un irrespeto. Pero exacto, decir que no, yo me estoy dispuesto, imagínense usted que Leonel Fernández ofreciéndole galleta a, a Binader, Usted eso no lo va a ver aquí, y oigan lo que está pasando en los Estados Unidos. Entonces, yo lo que pienso es que el hecho de haber roto con la tradición norteamericana, el hecho de haber roto con la sobriedad del sistema norteamericano, hizo que la gente saliera de Trump en el primer, en el primer periodo. Fíjense, fíjense que la tradición norteamericana es que todos los presidentes tengan dos periodos. Eso está, eso no está establecido en la constitución ni en ninguna ley, pero es lo que se estila desde el primer momento. ¿Cuál será entonces la reacción cuando mañana o en el momento se declare ya oficialmente ganador a Joe Biden? ¿Cuál va a ser la reacción? No, de... eso, eso, ese, esa, esas, estas elecciones van a terminar en el Supremo. Fíjate una cosa, yo no sé si tú te diste cuenta que hace escasamente unos días, Donald Trump porque el sistema norteamericano permite que el presidente de la república someta una terna al el, el senado de la república con la finalidad de cubrir una vacante del tribunal supremo los jueces del supremo son vitalicios, esos se van de ahí cuando se mueren o cuando una enfermedad los obliga a renunciar, a retirarse y ok pero son vitalicios, pueden quedarse ahí hasta su muerte Recientemente hay una señora, incluso de origen afroamericano, que era juez, murió y Donald Trump la sustituye por una, por una gente que es extremadamente conservadora y de su litoral. ¿Por qué? ¿Por qué se apresuraron tan rápido a...? Estoy viendo esto? Exacto eso fue así, Donald Trump sabía desde el primer momento que su situación se estaba resquebrajando en la presidencia para la reelección Incluso esa acción fue cuestionada precisamente por esa... claro, ¿por qué? porque lo que se estila básicamente es que cuando se producen unas vacantes como es el presidente que tiene que recomendarlo, el presidente se siente a ponderar con su equipo, a quién vamos a buscar, vamos a ver y dan vuelta y espero que el Tribunal Supremo no se va a caer porque le falte un juez usted me entiende pero este hombre no, este hombre rápidamente está aquí en la fulana de tal, y la buscaron, la pusieron ahí y esa persona se dice que es muy comprometida con Donald Trump y además es ultraconservadora previendo esto porque ellos sabían por encuesta y por trabajo de sondeo y de investigación que la popularidad de Donald Trump había bajado al, al extremo e incluso, recuérdate lo que pasó con el tema del coronavirus y después se atribuyó que de unos eh, 30 o, o, o 50 personas fallecieron producto de haber participado en un mitin con Donald Trump de Donald Trump. Amado, eso se dice, eso eh, quizás no, no no tenga base científica, eh, quizás no, lo, pero se acusa de que gente que estuvieron en ese mitin murieron después. Y, y eso no podría causar eh, alimentar mayores las fricciones si usted dice que son, estas elecciones se van a decidir en el Supremo con la con la llegada de esa juez sugerida por el presidente, cuando eso llegue ahí, ¿qué va a pasar entonces? Bueno, cuando eso llegue ahí, lo que eh, con la designación de esa juez, lo que Donald Trump probablemente anduviera buscando era el hecho de que tener a alguien que responda a sus intereses de manera eh, eh, definitiva, ¿no? Pero el, el Supremo de los, de los Estados Unidos... Son, creo que son cinco, siete jueces. ¿No es a unanimidad las decisiones del Supremo? No necesariamente. ¿Por? Puede haber voto disidente y puede haber gente que no... Lo, lo ideal para el Supremo, lo ideal es que sea a unanimidad. Pero no tiene necesariamente que ser a, un, a unanimidad. Fíjense que eso que hizo Trump con esa juez rompe de alguna manera la tradición norteamericana en el sentido siguiente... Si hay un lugar donde la injundia, donde la sensatez, donde el análisis se pone de manifiesto, es precisamente en el Supremo de los Estados Unidos. Cuando a Mohamed Ali lo, lo solicitaron del ejército, Mohamed Ali, el boxeador Cassius Clay, lo solicitaron del ejército para ir a guerrear a Vietnam, ya él era musulmán, ya se llamaba Mohamed Ali, nació como Cassius Marvelous Clay. ¿Qué pasa? que él dijo que no, yo no tengo problema con los con lo vietnamitas, yo ni siquiera conozco Vietnam, yo, ¿para qué voy yo a pelear para allá? Y lo cogieron y lo llevaron a los tribunales porque se negó a cumplir con su país y lo condenaron a cinco años de prisión. Y él recurrió al Supremo y el Supremo, aún por encima de de ese de esa actividad actitud guerrera de los Estados Unidos y que la guerra de Vietnam estaba en ese momento en su apogeo, dijeron que no, que él tenía todo el derecho. A negarse ahí. A negarse ahí y, y, y, des, y desarrollaron la teoría del objetor de conciencia. Un objetor de conciencia, bueno, a partir de ahí, eso se, se comenzó a trabajar en todos los sistemas eh, constitucionales eh, del, del mundo. no, Un objetor de conciencia es una gente que tiene una creencia tan arraigada en sus ideas, en su pensamiento, que puede anteponerla a cualquier cosa que el Estado le quiera obligar. Por ejemplo, eh, vamos a decir... Eh, ese señor Molina, que es de los evangélicos eh, Por ejemplo, que es una gente que todo el mundo sabe Tiene muchísimos años dirigiendo esas congregaciones evangélicas Ese señor dice, no, yo mi creencia no me permite eh, Patear esta cucaracha, por ejemplo Y no lo pueden obligar a eso porque, él, es. porque la ley lo protege La constitución lo protege porque él es un objetor de conciencia Amado, pues nosotros agradecidos de de que usted haya estado con nosotros y yo también de estar temas, aquí sí, vamos a, esos temas internacionales sí, esos. Sí. Amado entonces vamos a ya, nuevos presidentes de Estados Unidos sí es muy probable, es lo más probable gracias Amado no? por estar con nosotros y con Amado pues nosotros llegamos al final de este contacto diario en el día de hoy, este ya final de la semana que estamos a 6 de noviembre del año 2020, invitarle a que nos acompañe de nuevo el próximo martes, cuando estaremos de regreso con ustedes, porque ya está es un fin de semana largo, ¿verdad?, que prácticamente inicia hoy. Agradecer, como siempre, la parte ejecutiva de este grupo Telenor, que como siempre nos ha escatimado esfuerzo, dándole ese apoyo para eh, mantenga, mantener la región del Nordeste, el país y el mundo, con la información y la orientación que debe tener. Al equipo técnico, José Paulino, a Melvin, allí en el Máster, Mr. Edward, y a ustedes, gracias por su amable eh, sintonía. Así que, feliz resto del fin de semana e invitarle a que no se pierda la retransmisión de este espacio de 7 a 8.30 de la noche.